El que roba las gallinas y que se queda solito Yendo hambreado en los caminos, no le da nadie comida Anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida No quisiera lavarse, no quiere ser palangana No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora Y que por esos zorritos al que tiene le roba Segundita. El no con de lo mismo se le hace lo Dai, ra, ra, ra, Ella lo ha tapado la muerte Y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte Nadie sabe que tiene hijos que por sus hijitos lloran Y que por esos zorritos